Ricardo y Enrique. Buenas. ¿Cómo estáis? En casa. Pues sí, aquí estamos confinados, como se dice, ¿no? Nueva palabra que hemos aprendido en estos días. Ricardo, te voy a compartir pantalla para que me, me digas cómo viviste esta noticia. Sabemos que, que las hermandades trabajan durante todo el año, pero el tiempo de Semana Santa es muy especial para todos los hermanos. Eh, pero al mismo tiempo yo creo que ya todos los cofrades sobre todo estábamos muy eh, hechos a la idea de que, que estaban pasando muy, cosas muy gordas y que, y que y que la semana santa es importante, pero que más importante son las vidas humanas. Yo creo que toda esta situación nos va a volver a, a una realidad que las cofradías hemos desdibujado y que tendremos que, que poner otra vez en pie y esa esas características son que las prioridades en las hermandades son las siguientes, y las voy a decir por orden de prioridad. La primera es la caridad y asistencia a sus hermanos, la segunda será el culto interno, los cultos que se tienen a, a, en determinadas fechas del año, y por último la, el culto externo. Y el culto externo se podrá hacer si tenemos eh, eh, solvencia económica para hacerlo, o sea, pasará a un tercer lugar. Que este momento que nos ha tocado vivir, porque nos ha tocado vivir un momento mmm, histórico, al final es, eh, será historia, eh, nos ha hecho replantear muchos muchos conceptos dentro de nosotros y que a lo mejor ahora lo más importante cuando termine esto eh, es tirarnos a la calle, echarnos a la calle, pero echarnos a la calle para ayudar a la gente. ¿Qué estáis echando de menos estos días? El roce sí. con mis padres, el roce con mis amigos. Eh, incluso los momentos malos que se viven en cofradía, ¿verdad Ricardo? De, de, de estar codo con codo con tu gente eh, En ese momento saltan chispas e incluso discusiones Y Pues mira, esos momentos chungos son los que estoy echando en falta ¿Qué supone económicamente que no se realice en mayo cordobés? Cruces, casetas, son esfuerzos extraordinarios que, que hacen las hermandades para recaudar, eh, pues también unas cuantías de dinero extraordinarias que se invierten en patrimonio, en, en obras sociales, que, claro, evidentemente, pues en este parón, en esta cuarentena, pues no vamos a tener. Es un momento eh, especial para la hermandad porque es un momento de, de hermandad, de arrimar el hombro, en montar, en desmontar, en vender cerveza, en lo que haga falta. Y al mismo tiempo, y más importante, es que es nuestro motor económico. ...para nuestra obra social sobre todo. Os quiero mandar un poquito... ...pues de nuestros patios cordobeses... ...que están tan bonitos... ...y están esperando a que vengáis a verlos. Este agua pues le está viniendo muy muy bien... ...porque es un agua que no cae fuerte... ...que va mojando, nuestro estropea la flor... ...y se pueden ir manteniendo con toda su belleza. Y a nosotros pues también nos viene bien este agua flojita y el día así un poco nublado y tristón para poder aguantar estar en casa porque estos días parece que se da más a eso, todos los patios están preciosos. Pues en los patios en el mes de abril como mes de primavera, mes eh, previo al concurso ya están cogiendo su máximo esplendor como podemos ver aquí en San Basilio 14. Para nosotros es muy triste el tema del aplazamiento del concurso efectiva de mayo, ya que en esta época ya empieza a hablar azar, ya empiezan las temperaturas. Nosotros seguimos confinados en casa, seguimos cuidando de nuestros patios, seguimos trabajando en ellos al dedillo y también se están realizando diversas iniciativas, enseñando cómo durante estos meses confinados seguimos cuidando los patios, seguimos trabajando en ellos y con la esperanza de algún día poder enseñar estas casas, nuestras casas tan bonitas a las personas que vengan. Aquí tenemos, cortando un par de patos, aquí unos cuantos una, patitos. Una, una manifestación. <ríe> no autorizada. ¡Oye, qué bueno, tío! ¿Qué crees que significa para Córdoba la feria? Bueno, para, la, para los cordobeses y las cordobesas es un encuentro, ¿no? Un encuentro tradicional, popular y un momento de disfrute, de convivencia. De, de ocio ¿Y para una asociación como la vuestra, como ASPA, qué significa en concreto? La caseta de ASPA empezó a funcionar hace como 33 años y era una herramienta de autofinanciación. Eh, también, aparte de la autofinanciación, pues una, es una ventana ¿no? de, para dar a conocer a ASPA y los proyectos que, que llevamos a cabo. Ahí, ahí hay muchas familias que se mueven en torno, en torno a eso, ¿no? Pues pienso, ya no es solo en los caseteros, sino en las atracciones, las en las familias que montan sus puestecitos de, de comida, todo eso se va a ver muy, muy perjudicado, ¿no? Oye, eh, se está hablando muchísimo durante la cuarentena de solidaridad ¿no? en estos días. Tú que trabajas precisamente en ese ámbito, ¿tú crees que Córdoba será más solidaria cuando termine, o sea, cuando sea esta cuarentena? Yo creo que sí, ¿no? Eh, ya no solo Córdoba, sino a, a todos los, los niveles. Eh, nos va a servir también para, para hacer esas reflexiones, ¿no? De, de valorar más eh, la, la presencia física, la, la libertad. Y me ponga en boca. Ahí, la deportista, ¿cómo se te ocurre lo de montar estas clases desde tu balcón? Pues, pues mira, todo empezó por, por mi cumpleaños. Yo cumplí año el día 17 de marzo. Y como tenía mis niños, pues se me ocurrió poner algún cartel en loca en la terraza y cantar cumpleaños feliz. Y conseguí que los vecinos cantaran el cumpleaños. Y hay una vecina que me escribió que por qué no daba clase a la terraza. Y, y dije, oye, pues ¿por qué no? ¿Cómo, cómo hacéis para dar la clase? O sea, ¿cómo, qué, ¿Con qué ¿La estáis... clase online? Sí. Yo voy dando la clase online y cuando mando una serie me quedo fijando en toda la pantalla y voy corrigiendo siempre. No es lo mismo que en la sala deportiva, porque no tienes ese contacto físico, pero intento trasladar toda la energía que, que estoy dando clase la intento trasladar aunque sea a través de la pantalla. Vamos, va, va, va, la clase. Oye, y Maricarmen, seguro que están surgiendo anécdotas divertidas de estas clases online, ¿no? Date cuenta que mi material deportivo ha cambiado. De repente, de las pesas pasamos a garrafa: un saco de patata, eh, litros de agua, eh, trapos palos de fregona o de escoba ¿Qué haríamos sin deporte en esta cuarentena y a mí me fascina el deporte pero yo entiendo que hay gente que no le guste que no le guste pero aunque sea media hora si es que ya no es solo tema físico es mental sí, sí. La música la que claro. quiera la que más te motive la pone la música alta y te a saltar o a bailar o lo que sea o a hacer el tonto de igual a desfogar lo que sea por encima del, del descenso. Eh, supongo que eso también a nivel psicológico afecta también un montón al, al equipo. ¿no? Nos llegó en un momento complicado, ¿no? Porque estábamos deseosos de jugar, quedaban siete jornadas, nos jugábamos todos y nosotros teníamos la ciencia cierta que nos íbamos a salvar, ¿no? Por cómo se estaba entrenando y cómo se estaban haciendo las cosas. Apoyo, cadera. Grande, para afuera. En las redes sociales vi que Estáis entrenando todos juntos en una videollamada de estas grupales que está haciendo todo el mundo ahora en cuarentena. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo es esa experiencia? A pesar de que no tiene nada que ver con un entrenamiento nuestro tipo de normal, pero bueno, eh, hay que adaptarse a las circunstancias y nosotros lo hemos hecho de esa manera. ¿Qué función crees que está cumpliendo el deporte en estos días tan extraños? Sabemos que ahora mismo todos los niños y todos los aficionados están en sus casas y bueno, a ellos les gusta tener cierto contacto con el club que siguen durante todo el año, es que al fin y al cabo son los que lo, lo importante de, del deporte. ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú como cofrade de esta Semana Santa, ahora que estamos justo en la Semana Santa? Bueno, especialmente hoy hablamos en el día clave para mí, porque es el martes santo de que sale mi, mi hermandad a la calle, y bueno, un día para mí es súper especial. Estaban siendo días difíciles, pero a partir del domingo de Ramos sí que es verdad que son un poco más. Todo esto me, me pilló pues, preparando las últimas competiciones para terminar el, la clasificación olímpica para Tokio 2020. Eh, ahora mismo está pues, todo parado, Estamos, obviamente estoy en casa, no, puedo, no tengo ningún sitio donde entrenar. Entrenamos aquí con lo, con lo que puedo. Básicamente lo que hago para, para mantenerme un poco, bueno, tengo, tengo cinta, tengo bici y tengo algunas pesas. Así que, que entre eso y entre el, los ejercicios que se pueden hacer como abdominales y cosas de esas, pues más o menos intento no perder mucho la forma para, para que la vuelta no sea tan dura. Desde aquí pues desearos a, a todos pues mucha paciencia, eh, mucho ánimo por supuesto y muchísima, muchísima suerte a las personas que que, pues que no se pueden quedar en casa y que, y que tienen que salir ahí para cuidar de nosotros y para que, que todo siga adelante y nos recuperemos cuanto antes Con la cuarentena, eh, ¿cómo ha cambiado vuestra vida allí? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo? Decimos siempre que vivimos como en una realidad alterna porque aquí es como si no hubiera pasado nada. Sí, es como un gran hermano o una operación triunfo, pero nadie se va. Bueno. <risa> nadie se puede ir. Y No sé si a, si a vosotras os está afectando artísticamente o, o si seguís con lo vuestro e intentáis pasar un poco del tema. A mí sí me está afectando bastante porque yo ya desde antes ya tengo una obsesión con eh, el pasado y el entenderlo y traérmelo al presente e intentar entender, entenderlo de los valores de hoy. Y ahora con todo lo que está pasando me afecta bastante el impacto que están teniendo las personas mayores. Me está ayudando un montón para quedarme a escribir y a leer todo el día. ¿Cómo creéis que saldremos de esta? bueno, yo al, al menos, si al, tenía alguna duda respecto a la sanidad pública ahora ya es como es que lo único después de esto yo creo que ha quedado claro yo creo que se va a olvidar ojalá no, pero seguro que se olvida de todo y de que la cultura es lo único que le está entreteniendo en esta cuarentena y el deporte y, y y la sanidad pública lo mismo, ojalá, pero, pero yo creo que no, que que los cambios no son tan fáciles. ¿Y tú, Estefania? No sé, como... Es que yo creo que para que realmente notemos... Yo sí siento que esto es como un parteaguas, como que va a pasar antes del coronavirus y después. Y realmente, yo pienso que para que podamos ver todo el impacto que va a tener, van a tener que pasar muchos años. Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo lo mismo que tú. Resistiré para seguir viviendo. ¿A ti como actriz qué, qué te sugiere esta situación? esto es algo de ciencia ficción, lo hemos visto en tantas películas y siempre hemos pensado que era algo utópico, ¿no? que nunca nos podía pasar a nosotros y, y es simplemente yo creo que mi cabeza aún no ha sido capaz de aceptar que estamos viviendo una realidad, que esto es real. Yo creo que no soy capaz de aceptarlo. ¿Cómo llevas la cuarentena? La verdad que bastante aceptada y bastante triste, <risa> aunque soy feliz aquí donde estoy con mis animales y jugando con mi hijo todo el día, pero es que no me puedo quitar de la cabeza lo que está pasando. Para el mundo de la cultura, ¿cómo va a afectar esta, esta situación? Todas las producciones se han parado, evidentemente, y no sé si se van a retomar o se van a cancelar para siempre. Luego hay otro aspecto películas que se iban a estrenar en salas de cine que no se han podido estrenar en salas de cine han tenido que ir directa a plataforma con lo cual ha sido muy perjudicial para los productores y para los distribuidores, que han perdido mucho dinero y no, no sé, sinceramente, no sé cómo se va a solucionar. ¿Tú crees que a ti particularmente y a la sociedad esta pandemia nos va a transformar? Eh, yo me imagino, es que me gustaría soñar que seremos más solidarios entre todos, me gustaría pensar eso, pero no sé si si sí va a suceder la verdad. Oye, ¿estás echando de menos Córdoba? Yo siempre he hecho de menos Córdoba, porque además iba a ir en Semana Santa, lo tenía todo planeado y, y me da mucha pena, sí. Yo una cosa muy positiva que saco de esto es el tiempo tan maravilloso que estoy teniendo con mi hijo y lo que estoy aprendiendo de él, sobre él, o sea que para mí, por eso lo digo a toda la gente que esté encerrada en casa, que aprenda a conocer mejor a su entorno familiar, a su padre, a su madre, a su hermano, a con la persona con la que tenga que vivir. Hay que llevar esto con, el, con optimismo y que, que cuando podamos vamos a salir. Tú sabes lo que pasa que es que los cordobeses y los andaluces somos mucho de abrazarnos, de, damos, de darnos arrumacos, a de estar todo el día en la calle. Y yo creo que cuando esto paseamos a volver eh, eh, a la calle otra vez, a las terrazas, a los bares, y, y, y volveremos a llevar la vida que llevábamos antes. a marinero con noticias a una sirena. De esa que te quiero si ves la cantera llena. Prometo estar a dos metros de ti. Guarda la distancia que nos prometimos. Cuando esto acabe bailaremos juntos. Ahora solo quiero contarte ritmo. Con talla de ritmo, con el bito, bito, bito. con el mi bito, bito. <risa> Gracias. Si sabes que Necesito Respirar está siendo uno de los himnos de, de la cuarentena en Córdoba. ¿Te gusta que, que la utilice la gente y que la ponga desde sus casas? Sí, la verdad es que cada canción que, que componemos en Medina Zara queremos que sea un éxito. Y me encanta que, que la gente la pueda utilizar porque eh, tiene frases muy bonitas eh, que, que pueden ayudar a la gente, pues bueno, de alguna forma, a sentirse identificadas con la canción y y a sobrellevar un poco más este, esta pandemia que nos está, que nos está causando tanto, tanto dolor y, y tanta desilusión. ¿no? Manuel, tú ahora mismo deberías estar de gira, ¿verdad? Eh, sí, claro, yo debería estar de... en dos giras, claro. <ríe> en la de Manuel Martínez, con, con mi disco en solitario, Las hojas de otoño, y con, con Medina Zara, con la giras de los 40 años. A los músicos nos va, no va a resultar un poco un poco jodido no salir a la carretera y, sobre todo, bueno, pues también no ganar dinero ¿no? Para, para sobrevivir eh, en estos tiempos. ¿Estás componiendo? Yo compongo siempre. Yo la verdad es que, que no paro de componer. no Este es un momento que intento, pues bueno, relajarme, intento llevarlo bien con la familia. Eh, como ya os he dicho, tenemos un patio, salimos, eh, jugamos, me he dedicado a hacer una, una casa en un árbol. ¿Qué esperas de, de esta situación? ¿Cómo crees que nos transformará? Yo espero que, que, que el ser humano tome conciencia de, de, o, o de lo poco que valemos ¿no? como, como, como personas, ¿no? como seres humanos. Eh, somos simplemente carne y agua. ¿no? Yo creo que el mundo no estaba preparado para, para una pandemia de este, de este tipo. ¿no? Eh, siempre pensamos que a nosotros no nos va a tocar, ¿no? eh, que somos unos privilegiados porque nunca nos pasa nada. ¿no? Esas malas costumbres que tenemos de, de mirar a la gente por lo alto del hombro. ¿no? Yo creo que, que la gente tiene que ser más consciente de que la igualdad entre las personas eh, tiene que ser un lema para vivir, eh, para vivir los próximos años y podamos de alguna forma sentirnos como, al menos como antes. ¿no? vivíamos todos a gusto, que, que todo el mundo se besaba, que todo el mundo se abrazaba y, y que todos teníamos ese sentimiento de cuando ves a un amigo darle ese abrazo grande, ¿no? Si la sociedad civil funciona en, en bases sólidas, solidaridad, ayuda y entendimiento, ¿vale? Esto nos cambiará mejor. Eh, nos va a servir también para, para hacer esas reflexiones, ¿no? De, de valorar más eh, la, la presencia física, la, la libertad. Se están creando muchas iniciativas y, y son muy bonitas, ¿no? muy necesarias. Yo creo que va a ser un antes y un después, sí, porque a todos hemos tenido ese momento de, de reflexión. Deseo que, que la sociedad eh, se dé cuenta que, que tenemos que querernos más. ¿Qué es ese beso tu madre? O, a, o ese abrazo a tu amigo, o, o, o esa abuela que tiene en, en un asilo, ahora lo echan mucho de menos. Cuando salgamos de aquí, que no se nos olvide la semana. No estábamos pasando tiempo con los niños, no estábamos disfrutando de muchas cosas, no estábamos respetando muchísimas cosas de la tierra. ¿no? Creo que hay cosas que, no sé, hay veces cuando que pasan por algo y nos tienen que dar un toque. Pero es verdad, tengo ganas de llegar, de salir a la calle de poder abrazar a la gente que hemos salido de Festival de Balcón, medicina para el alma, el público espera la música sana, conciertos de terraza se ponen de moda, un músico vecino ahora sí que mola salir En la calle, una a ensayar, ya no molesta a nadie, suena música en la calle, suena música en la calle. Buena música con solidaridad, voluntad, respeto, empatía, humanidad, gratitud, paciencia y valentía, esfuerzo, dedicación y esperanza. Otro mundo posible ya verás cómo esto pasa. Es canta, hermana canta. Tú ya sabes cómo funciona quien canta. su la espanta y canta, hermana canta. Acuérdate de los músicos y déjalo pasar Cuando mañana nos pongamos a ensayar En estos momentos disfrutamos todos del arte Gracias a esos años de práctica constante Y canta, hermano, canta Tú ya sabes cómo funciona Quien canta su mala espalda Canta, hermano, canta Salir a tocar De nuevo música en la calle Me pongo a ensayar Vecinos sale, suena música en la calle, suena música en la calle, suena música en la calle, suena música, festival de balcón, medicina para el alma, el público espera. La música sana.